Hola, mi querido Julio y amigo y amigos y todos los que son tus hermanos, tus familiares, eh, quería hablarte y quería hablarles acerca de lo que es esta realidad que todos nosotros experimentamos y en este momento de recordatorio en el cual tú y toda tu familia llevan en el corazón los años vividos junto a mamá, la verdad que siempre trae recuerdos que añoramos como hijos de una madre tan dedicada como la tuya. Pues sí, la muerte es parte de nuestra realidad. Y con ella tenemos que orientarnos dentro de lo que conocemos. Un principio importante es que tal vez la muerte para muchos sea el fracaso de la vida del hombre. Pero no, cuando la escritura, las sagradas escrituras hablan acerca del hombre y la creación y la vida que recibió, al cometer el error de desobedecer a su Dios, a su Creador, trajo consigo, juntamente con el error, con la desobediencia, la consecuencia de esa desobediencia, la muerte. Pero esta muerte en realidad no fue como un castigo dado para el hombre. ¿Por qué? Porque el creador que tuvo capacidad de crear de la nada, para él no es un problema volvernos a la vida nuevamente. Pero como nos creó dentro del contexto de la libertad, la libertad es el derecho de ser, yo diría, aunque no es correcto decirlo, ser como Dios, tener la capacidad de elegir, Dios también en su misericordia creó una alternativa de recrear al hombre. Y la escritura nos habla acerca de la resurrección. Voy a hablarte un poquito más de eso más adelante, pero lo que quiero decir es que cuando el hombre toma el camino equivocado de desobedecer a su Dios, a su creador, la consecuencia de ese error es la muerte. ¿Por qué? ¿Para qué? Para no perennizar, para no permanecer en el error. Porque si el hombre, cometiendo el error de la desobediencia a su creador, hubiera vivido eternamente, ¿tú te imaginas que un ser amado pueda vivir con dolor por siglos de los siglos? sin poder pasar ese dolor como consecuencia de su error. Entonces, la muerte se convierte en una bendición para parar el dolor, para parar el sufrimiento de nuestra decisión errada de alejarnos de la protección del Creador. Entonces, ¿qué alternativa tiene el hombre teniendo como condición el que, ok, Nuestros padres, Adán y Eva, erraron. Nosotros, como consecuencia, debemos morir como parte del detenimiento o el limitar las consecuencias de nuestro error, la muerte aparece. ¿Y qué hay después? La Escritura en Primera tes Tesalonicenses dice que el Señor vendrá, y con voz de mando, y con voz de trompeta, con voz. La misma voz que dijo que se hagan las que, que se creen las aves, las plantas, el agua, el mar, la, las lumbreras, esa misma voz creadora volverá a la vida a todos aquellos que le conocieron y que creyeron en él. Estoy seguro que tu mamá y muchos de nuestros seres amados que murieron en la esperanza de un día volver a vivir, puedan también ellos aquel día volver a la vida como dice su palabra la pregunta es para qué volver a vivir para vivir nuevamente en dolor no la escritura dice en apocalipsis capítulo 20 y 21 que cuando nosotros volvamos a vivir ya la muerte el dolor la tristeza el llanto para siempre desaparecerán y viviremos una vida de paz y de tranquilidad junto a todos aquellos que amamos es la promesa de Dios no es mi interpretación es la promesa de Dios para cada uno de nosotros como consecuencia de esta información que yo te doy que yo les doy a todos los que nos escuchan esta noche o en este momento es que debemos ahora nosotros crear esperanza en las promesas de Dios la muerte, según Jesucristo, le dijo a la, a la hermana de Lázaro, es un sueño porque él tiene la capacidad de despertar, porque él es el creador. Entonces hay una promesa de Dios para sus hijos. Esto debe producir en ti, mi querido Julio, y en toda tu familia, esperanza. Esperanza plena. No solamente para ver a mamá, a papá, y a los seres amados muy pronto cuando Jesús venga, sino también para nosotros, que tal vez un día pasemos por la experiencia de la muerte. Que antes de morir, podamos tener en nuestro corazón la esperanza de vida eterna, de resurrección que el Señor ha prometido en su palabra. ¿Y sabes por qué debemos creer en ella? Porque Jesús fue tajante cuando dijo, voy a despertar a Lázaro. Y cuando fue allí, llegó a la tumba, dijo, Lázaro, ven fuera y Lázaro resucitó, porque Jesús, además de resucitar a Lázaro, también resucitó él mismo, dice, tomó su propio poder del Dios eterno que él era antes de venir a la tierra como verbo encarnado, tomó su propio poder y resucitó, inmaculado, ya no con el cuerpo sujeto a la condición humana, sino con el cuerpo glorificado, que es la misma imagen del cuerpo glorificado en el cual todos nosotros un día volveremos a la vida. Esa es la esperanza que su palabra y Jesucristo mismo nos lo mostró, el cual debe crear en nosotros una visión distinta de la vida, una, uh, una, un enfoque diferente para vivir de manera diferente, sabiendo que hay algo más allá del nacer, desarrollarse y morir. Hay una esperanza para vivir con Cristo eternamente en la ciudad santa que Él ha prometido en el capítulo 20 y 21 de Apocalipsis. Dice que es una santa ciudad donde todo será bello, hermoso, no habrá muerte, no habrá asaltos, no habrá tristeza, no habrá dolor, sino solamente una vida llena de paz, de plenitud, como lo fue cuando Dios creó al hombre y a la mujer en el evento. Quiero a través de este mensaje, mis queridos amigos, llenar vuestros corazones de esperanza y sobre todo la seguridad de que la vida aquí no se termina aquí, que hay una vida mejor, prometida por nuestro Señor Jesucristo y garantizada por su resurrección para que cada uno de nosotros podamos tener esperanza. Que Dios te bendiga, Julio, mi querido amigo y hermano, y a todos tus familiares, que les llene el Espíritu de Dios de esperanza y de alegría, porque las experiencias de mamá, de papá, de los seres que ya se fueron, llenará nuestro corazón de paz y de también un sentimiento positivo para vivir una vida con una visión diferente. Que el Señor los bendiga. Un deseo de este gran amigo de ustedes, Boris Darmo, un servidor without just